Tenemos todas las medidas de seguridad, de modo que pueden haber fotocopias como que hemos visto, pero que puedan engañar a la gente no creo. ¿No pues, se ha decomisado en las últimas no, horas? No, solo uno que estaba queriendo pasar en una botillería por ahí, nada más. Pues este, tenemos todas las medidas de seguridad que están ahí, por ejemplo, el, el, la pintura que se mueve. Basta ver el billete para que eh, se vea si, si realmente se mueve o no se mueve la pintura.